En el cantón, con Santa Junior y el pinche pelón Como la miras con este rolón, seguimos rapeando con un chingo de pasión Mientras otros criticando y nada está logrando Mientras nosotros a nuestras metas andamos llegando Cabrón, sabes quiénes somos y si desconoces Mientras criticas afuera porque más nos conocen Cuando la Santa MX llega rapeando Que me perjudica Cuando de pronto vienen y me critican Luego vienen a rogarme y me suplican Que lo perdonen parecen maricas En álamo. la santa, aquí radica El Junior hoy le sale con esa quica Cuando estas pinche rimas me te suplica. Y yo sigo cantando y a ti te salpica Jota de H aquí les canta fuerte, duro y sin censura Yo los barro con mis rimas como escoba lava Hoy el Junior suelta flow, tiran dos sin detener En el rap JDH te puede hacer fallecer El 730 grita, no me pueden detener Y tiene razón el pana, no somos dos, somos tres En Alamo la santa aquí le radica Yo sé que a varios les pica cuando la rima les salpica Gente que critica porque canto la pura neta Yo sé que nada más me la pasan la pinche banqueta Si no saben ni que once mejor ni se peinen Porque haré que de mi rima siempre se acuerden ¿Sabes, yo Que perreal. Mi rima es terreno como la Jeep. En el rap somos el pinche Dream Team, lo pesado. ¿Sabes quiénes han llegado rifando por este lado? Esto no es improvisado, mi rima es real, no como lo tuyo que todo es inventado. Ey, ¿ya sabes quiénes somos? La Santa.